Hola, hola chicos, bienvenidos a otro episodio de El Cotorreo Coreano ¿Cómo están chicos? Ya estamos en el tercer episodio ¿Les gusta, les gusta el intro aquí por YouTube, si me están viendo por YouTube, les gusta esta cosita que hice Bueno ya, vamos a empezar con este episodio a darle con todo Hoy estoy sola y vamos a estar hablando, vamos a estar escuchando mensajes de voz como siempre Y estoy muy emocionada para por fin escucharlos, así que vamos a empezar ¡Dale el intro! Hola, este es el cotorreo coreano Chicos, chicos, chicos Hoy desperté en un buen humor Buen amor, estoy muy feliz, la verdad. Y siento que he tenido problemas con mi micrófono. Estoy tratando de usar uno nuevo, bueno, otro, porque he estado usando diferentes micrófonos para ver cuál, como que me va bien, mejor. Porque siento que hemos tenido problemas con, con el sonido. Y bueno, chicos, ¿cómo están el día de hoy? No sé cuándo estén escuchando este podcast, pero espero que hayan tenido días muy bonitos estos días yo la verdad mmm, me la está me lo estoy pasando bien y ahorita les cuento un poquito más ustedes ya saben para empezar este episodio siempre desde siempre desde el primer día que empecé empecé con explicarles como Uh, unas cosas positivas, negativas Y cosas que estoy muy agradecida Por esta semana Y la verdad es que no sabía si quería seguir Con esta tradición aquí en nuestro podcast Pero decidí seguir haciéndolo Me voy a sentar un poquito para atrás Decidí seguir haciendo esto Porque veo que muchas personas Les gusta hacerlo conmigo Les gusta tomar este tiempo Mientras me están escuchando Para reflexionar en su semana Y entonces creo que sería Creo que es algo bueno que, eh, O sea, no... Es algo que mejora tu día o mejora tu semana Entonces, ¿por qué no hacerlo, saben? Así que, bueno eh, Alguien me dijo que debería de empezar con algo negativo Para acabar eh, esta parte con algo positivo Entonces, un negativo de esta semana sería que... Hmm, bueno, un negativo es que, como pueden ver, me quité mis extensiones Me los quité hace como dos semanas, ya llevo sin extensiones Me las quité, la verdad, porque estuve... Como que ya cansada de traer tanto, tanto cabello todo el tiempo Si ustedes han usado extensiones van a saber que es como No es súper, súper incómodo Pero sí es un poquito más incómodo obviamente que tener cabello natural y normal Este, y también me cansé de tener el cabello tan largo Ustedes saben que yo nunca he tenido el cabello largo en mi vida Esta fue la primera vez que lo tuve largo y me encantó, me encantó Pero al mismo tiempo fue como que ya... Yeah. Ya, yeah, porque no es mío, si fuera el mío estaría mejor, pero como no era mío, como que lo sentí como muy, muy heavy, muy pesado Y un día desperté, fue el día que de hecho tuve que ir por un retoque este, Y como que ya ni quise pagar por extensiones, dije ¿para qué? Este, y fui y me las quité La verdad ahorita tengo el cabello como hasta acá, como hasta mis hombros como pueden ver y la verdad es que no me gusta, no me gusta cómo está mi cabello, no sé qué hacer, como que no quiero cortármelo de nuevo porque pues esperé tanto tiempo para que crezca hasta acá que como que no quiero desperdiciarlo, pero tampoco sé qué hacer ahorita. Entonces creo que yo nada más estoy tratando de ver si pues espero a que lo tenga un poquito más largo este, con mi cabello natural. Pero así estoy, no es un negativo súper grande, pero ahorita no me gusta mi cabello. Cada vez que me pongo lista es como... Me da flojera porque veo en el espejo como ahorita, por ejemplo, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Este, no me gusta cómo me veo con el cabello arriba en... no sé, no sé. este También otra cosa, y voy a decir que es un negativo porque pues no me hace sentirme muy bien, pero también engordé bastante. <ríe> para decir, ay chica, álmate, que te ves muy bien y que no sé qué. Cada quien sabe eh, cómo es su cuerpo y en qué nivel o, qué, o en qué, mmm, cómo se sienten bien, eh, en qué peso se sienten mejor. Y yo la verdad engordé bastante, bastante, porque la verdad eh, enero fue un mes un poquito difícil para mí. Los dos episodios que le subí antes eh, del cotorreo coreano fueron... Fueron grabados antes, en diciembre, cuando estaba bien. Pero luego enero llegó y como que tuve un bajón muy extremo porque... No sé, creo que fue como presión del nuevo año. este Estaba aburrida con mi vida, la verdad. También fue por mi trastorno, un poquito. Eh, que les he contado bastantes veces aquí en mi canal que llevo años con esto. Entonces, pues no sé, tuve un bajón, tuve cosas personales en mi vida también que la verdad no quiero contarles aquí, pero esas cosas personales como que se volvieron más, más grandes y pues tuve un bajón, como todos tienen, entonces eh, en enero estuve comiendo muchísimo chicos, pero cuando digo que estuve comiendo mucho, estuve comiendo como lo peor para mi cuerpo todos los días, básicamente estuve comiendo como hamburguesas, pizza o sea, todos los días, eh, cada que me sentía estresado, triste, o lo que sea, nada más como que me echaba así muchísima comida. Y ya saben cuando están comiendo rico, cuando, por ejemplo, aunque sea una hamburguesa, aunque sea una pizza, aunque sea cosas que no son, hay que decir, pues, sanos, dicen. Si lo estás disfrutando, pues eso también es felicidad, ¿no? Pero a mí, yo ni, ni estaba feliz comiéndolo. O sea, mientras comía, lo comía solo para para nada más como que, no sé, para sentir algo en mí y pues sí, la verdad yo estoy trabajando muy duro en mi amor propio para no estresarme y voy mejorando, por eso he empezado febrero muy muy bien, de hecho eh, regresé de mi bajón súper bien, eh, me siento productiva, me siento bien conmigo misma aunque sé que engordé, ahorita la verdad quiero bajar un poquito de peso eh, porque no me siento sana para nada, literal, me siento como súper cansada todo el tiempo, o sea, no puedo, hoy en la mañana corrí, y me sentí súper bien, pero me di cuenta que no podía correr como antes, no puedo mover mi cuerpo como antes porque está tan pesada, ¿no? Entonces sí quiero bajar de peso para sentirme mejor conmigo misma, y estoy trabajando en eso, pero lo bueno es que no me estoy estresando, estoy, eh, estoy como apreciando este momento para realizar y para aprender más sobre el amor propio. También es parte de, del proceso del amor propio para mí poder bajar y subir de peso y entender que estoy bien con cualquier peso o como me vea, pero al mismo tiempo hago dieta o estoy tratando de bajar de peso solo para mi salud y para mí misma, para estar contenta y para estar satisfecha, ¿no? Y solo porque quiero bajar de peso no significa que en es, en no me amo, ¿saben? Entonces, sí, estoy trabajando en eso. Eh, tengo días en donde me siento como un poquito fea, feita, hay que decir, eh, con mis inseguridades, porque ¿quién no tiene días así?, eh, aunque sé que no, aunque sé que soy hermosa y todo eso, yo me amo mucho. Tengo días así, pero voy mejorando. Eh, me gusta cuidar mucho mi salud y ahora que estoy comiendo muy bien, bueno, estoy comiendo lo que quiero comer, pero como que... Como que estoy tratando de controlarme un poquito más, mientras como bien, hasta un punto donde digo, estoy satisfecha, estoy feliz, porque antes cuando comía mi trastorno era como comía y comía, comía hasta que me sentía horrible. Entonces ahorita estoy comiendo bien, estoy haciendo ejercicio, no solo para verme mejor, pero también para sentirme mejor y creo que ese es el mejor sentimiento y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces eso es un negativo que tuve, pero como que fue un negativo que tuve ...en enero y ahorita estoy mejorando... ...entonces no es un negativo, un negativo... ...porque después de un bajón... ...siempre lo mejor es que puedas subir... ...puedes regresar a sentirte bien... ...y ahorita me siento la verdad súper bien... Eh, ...un positivo aparte de eso... ...es que abrí un nuevo canal en YouTube... ...se llama TuOnni. si vieron mi video en YouTube... ...si me siguen en Insta, ya saben aquí... ...pero eh, sí... Como les dije, estaba yendo por un bajón y estaba muy como desmotivada unos días por, pues, Porque me sentía súper pesada de estar comiendo todo el tiempo Estaba durmiendo, no estaba moviendo para nada Pero ahora me siento muy, muy recuperada, muy bien Extrañé cómo se siente estar feliz y productiva y como que ¡vamos, vamos, vamos! Pero sí, abrí mi nuevo canal, tu Oni, Y creo que ese canal es lo que me está como inspirando y motivando a ser mejor eh, a seguir trabajando, a hacer lo que me gusta, que es crear contenido, tengo un equipo increíble detrás de este canal que estamos trabajando para crear contenido cada semana, ya subimos el primer video la semana pasada, mañana de hecho subimos un nuevo video y estoy muy emocionada porque estoy muy feliz por todo el apoyo que me han dado, eh, para los que no se han suscrito, vayan a suscribirse, pero está abajo en la descripción. Pero sí, eh, me sorprendí porque yo la verdad pensé que aunque abra un nuevo canal, no muchos se iban a ir al nuevo canal a suscribirse, porque pues yo también soy alguien que veo YouTube y si alguien crea un nuevo canal es como me da flojera ir y cliquearle y todo eso. Pero ya pasamos mil personas, mil suscriptores en ese canal y para mí, aunque tenga tantos suscriptores aquí en este canal, eh, mil suscriptores para empezar un nuevo canal, para mí es bastante. Entonces, yo lo tomo como, como un win, eh, lo, lo logramos, bueno, yo lo logré, yo siento, y ahora es solo el comienzo para crecer otro bebé aquí. Este, este canal es mi primer bebé, este podcast también, es otro bebé que estamos empezando, otro proyecto que estoy muy emocionada porque es como... De lo mejor que he hecho. Me encanta crear contenido. Me encanta trabajar con gente. Y aparte de eso va a ser contenido de cosas que me, me inspira mucho. Que es como eh, la belleza, maquillaje, estilo, cultura y todo eso. Pero mucho mejor. Yo siento que lo vamos a hacer mucho mejor que mi canal ahorita de este canal. Eh, porque aquí en este canal de G-Moon cuando yo lo empecé, yo lo empecé como... Como si fuera un hobby Lo hice porque me gustaba hacer videos Y como yo lo hice sola Desde el principio siempre pienso En las ideas sola eh, Grabo sola, edito sola Entonces como que no podía hacer Muchas cosas que quería, que tenía en mi mente Porque era demasiado o sea, Para crear contenido la verdad Gastas, también tienes que invertir Mucho dinero y como yo, no, yo tampoco tenía Mucho dinero, no podía hacerlo para este canal Pero ahora que tengo un equipo Y tengo dinero para invertirlo Estoy emocionada para poder crear todo este contenido que yo tenía planeado, que yo tenía en mi cabeza, pero no lo pude hacer en ese nuevo canal para que todos ustedes puedan estar viendo y que lo disfruten muchísimo porque eso es lo primero, lo único que me interesa, es que a ustedes les guste el contenido que estoy subiendo aquí y en mi nuevo canal. Entonces, sí. Si no se han suscrito, por favor vayan a suscribirse. Y si sí se han suscrito, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, en serio, muchas gracias. Y bueno, última cosa. Algo que estoy muy agradecida este mes es que estoy muy agradecido por mis amigos, la verdad. Eh, siento que he sido una amiga muy mala en enero. Porque yo cuando tengo un bajón y necesito mi tiempo a solas, la verdad es que yo soy de las que desaparece. Y antes no era, antes era de las que como que tenía que ir a hablar con alguien, tenía que buscarlos, pero estos días como que siento que cambié, y cada vez que me siento mal, desaparezco y me quedo sola, eh, sin dejar que nadie me hable, o sea, hasta dejaba mi celular allá para que no vea, y también había dejado las redes sociales un rato porque no quería ver, eh, porque me afectaba mentalmente, eh, y dejé de hablar a, a mis amigos Entonces me siento mal a veces Porque siento que soy una mala amiga Por ignorar mensajes, por ejemplo, no responder bien Pero creo que así soy Cuando estoy pasando por momentos difíciles Y, me, y he visto ahora Que ya estoy mejor, he estado hablando con mis amigos Les he explicado lo que ha pasado Por qué estoy así Y que y obviamente les pedí perdón y mis amigos todos me entienden al 100%, todos están ahí escuchándome cuando necesito que me escuchen, cuando necesito que estén ahí para mí, sé que ahí van a estar para mí eh, y me dan el tiempo para tener mi tiempo a solas cuando lo necesito. Eh, antes tenía amigos donde siempre era como, ya, no eres la única que está sufriendo, por favor, ya, levántate, habla conmigo, bla, bla, bla. Pero no, me he realizado que hay muchos amigos de mis amigos ahorita que si necesito el tiempo me lo dan, desaparezco, respetan ese, esa, esa, ese límite que me pongo y, y luego cuando regreso regresamos de nuevo como siempre. Y por eso agradezco bastante a mis amigos que siempre han estado ahí para mí eh, durante mis tiempos difíciles. Entonces, sí, también agradezco mucho a ustedes. ¿Ustedes? La verdad yo los considero mucho como mis amigos, eh, no sé cómo ustedes lo sienten, pero yo cuando veo a mis youtubers favoritos, hay algunos que los sigo solo porque son como muy bonitas y quiero ser como ellas así que no sé qué, pero hay bastantes youtubers en donde siento que realmente son mis amigos y mis amigas. Y yo quiero ser una de esas youtubers para ustedes Entonces yo los considero también mis amigos Y les quiero dar las gracias por estar esperando Por siempre estar estando tan atentos Por mi nuevo video, mi nuevo canal O otro podcast así Porque sé que no he estado como súper constante He estado tratando de por lo menos subir un video al canal Pero cuando no lo hago también me esperan eh, Siempre me están apoyando con viendo mis videos, las vistas y sé que aquí en mi canal mis vistas han bajado mucho y me han dicho G, o sea, eh, desapareces demasiado y por eso ya nadie te ve y que no sé qué y porque el, el mundo digital está cambiando mucho, que todos están pasando a TikTok, necesitas hacer TikTok y que no sé qué. Yo quiero quedarme aquí haciendo el contenido que yo quiero hacer, por eso abrí un nuevo canal, por eso sigo haciendo esto, no me importa las vistas ahora, no me importa que he bajado muchísimo de vistas, nada más con que tenga a una persona, tres personas, mil personas, cinco mil personas que me estén escuchando, que me estén viendo y que me estén apoyando, con eso estoy yo ya muy agradecida y la verdad es que estamos en un tiempo del mundo digital en donde todo el tiempo vemos números así de que de cien mil personas, eh, un millón de personas y es como lo normal ver esos números tan grandes, pero si lo piensas como de personas, una persona individualmente es un montón de gente. También mil personas, imagínense mil personas en este cuarto, es un montón de gente que ve mis videos, que saben sobre mí, que saben que me están escuchando y cuando cambié esa mentalidad dije, wow, no necesito a cien mil gente, Necesito a, a estas personas que ya tengo Que me sigan escuchando Que sigan siendo tan fieles y leales Y les quiero agradecer bastante a todos ustedes Que siempre están tan atentos por cada video que subo Cada contenido que subo eh, Porque ustedes son, los, son la razón por la que sigo Porque si tendría como cero vistas literal No lo haría entonces sí y bueno vamos a seguir con este episodio y estoy emocionada porque me emociona ya escucharlos por fin vamos a escuchar a mensajes de voz que me han mandado también quiero saber otras ideas que quieren ver de lo que podríamos hacer aquí en el podcast como juegos o temas tengo ya bastantes personas que eh, voy a empezar a grabar eh, juntos para poder invitar más a gente aquí, este también a mis amigos que están en México y en otras partes del en otras partes del mundo también los estoy invitando para poder grabarlos. No sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Este, tengo una lista ya con invitados, entonces Estoy muy emocionada, también tengo una lista de ideas que tengo para el podcast, como juegos que podemos hacer, temas, pero quiero saber más sobre temas que quieren saber. Un tema así grande para un podcast entero, como puede ser sobre amigos, puede ser sobre relaciones, puede ser sobre estudiar, no sé, lo que ustedes ustedes quieran, déjenme los comentarios abajo para seguir con esto. Pero hoy vamos a estar escuchando unos mensajes de voz, estoy emocionada Para ustedes Sigan mandándome mensajes de voz por el cotorreo coreano en Instagram Yo siempre estoy aquí eh, Sé que muchos de ustedes me han mandado mensajes Y dicen que no, no los pongo aquí en el podcast Pero es porque apenas vamos empezando, ¿ok? Así que... Hola Ji, es que justo estaba escuchando el primer capítulo de la segunda temporada Del cotorreo coreano y, y me he acordado de uno de los mensajes que te envié eh, y que salí en un capítulo de que quería volver a estar en el extranjero, yo sola, pero me daba miedo. Eh, y al final, pues, eh, me he ido. <risa> Ocurrió así y yo soy de España y ahora estoy en Irlanda, en Dublín. Y, no sé, te quería dar las gracias por los ánimos que me diste en ese momento y porque tienes razón, las cosas... es no, pensarse, no hay que pensarse las tanto hay que hacerla solamente cuando sientes que eso es lo correcto, que te apetece. Así que te quiero dar las gracias eh, por esos ánimos que me diste y esas palabritas de amor. Oh, no me salió la voz ahorita. ¡Wow! ¡Te fuiste y lo hiciste! Muchas felicidades, oye. Qué padre poder ir a Irlanda. Yo quisiera, quisiera. Yo ahorita, la verdad, el primer lugar que quiero ir a viajar, sí, sí, voy a ir. Es, aparte de Argentina y Chile, que quiero ir a Colombia También quiero ir a España, muero por ir a España Pero primero hay que hablar sobre ti Blanca, muchas, muchas gracias por tu mensaje de voz Estoy muy feliz que por fin lo hiciste, lo lograste eh, Y sí, me acuerdo cuando hablé de esto en el episodio No hay que pensarlo mucho si sientes en el corazón Que es lo correcto eh, Es cierto, uno debe de hacerlo bueno, con que no sea algo ilegal, pero la verdad es que a veces cuando hago estos videos no estoy segura si lo digo, si lo que digo como que da importancia a la gente y al mundo que me escucha, pero escuchar mensajes así como que me regresa de nuevo por el por qué me encanta interactuar con ustedes. Eh, y sí, otra vez, muchas gracias por tu mensaje. Felicidades. Y cuéntanos, ¿qué tal, Irlanda? ¿qué tal Irlanda? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu vida allá? Yo nunca he ido, otra vez, pero me encantaría ir. He escuchado bastantes cosas increíbles sobre ese lugar. Tengo miles, miles de preguntas ahora porque de por qué te fuiste, qué fue lo que te dijo el corazón, que dijiste, tengo que ir... Eh, pero neta, qué felicidad de escuchar que fuiste, porque quisiste y lo hiciste. La verdad es que eh, es, esto es algo que he estado hablando con mi psicóloga, que muchos de nosotros tenemos estas cosas como de, de, del destino, hay que decir, que tenemos que hacer, que es como parte de nosotros dentro de, nuestro, de nuestra mente, que tenemos en nuestra mente las cosas que queremos hacer, las cosas que queremos lograr y muchas personas pueden lograrlo al final del día para, bueno, manifestándolo, pero muchas de, de las cosas que pasan en la vida es que y siento que muchos de nosotros no, por el miedo que tenemos, el miedo siempre va a ser un obstáculo tan grande en nuestra vida, porque por el miedo que tenemos, y este miedo es como que no lo entendemos, ¿no? Es, es un miedo del, del, de algo que no sabemos que va a estar enfrente de nosotros, el miedo de de no saber cómo va a ser el futuro, pero por este miedo a veces dejamos de, de seguir adelante, dejamos de seguir nuestro corazón. Y también yo voy por esas cosas, por ejemplo, la verdad, el reto, eh, eh, eh, yo yendo a México para grabar para una serie de Disney... Yo tuve muchísimo miedo y parte de mí dijo, yo no puedo hacerlo, yo no, yo no actúo, yo no soy actriz, nunca he actuado en mi vida, no sé cómo hacerlo enfrente de la cámara. Tenía miedo de que, no sé, otras personas me juzgaran, de que, te, no sé, miedo. Miedo a lo que podría pasar en el futuro cuando salga la serie, lo que puede cambiar mi futuro. Pero lo hice, lo hice porque dije, ¿sabes qué? Es una oportunidad, lo tengo que hacer. Y en mi corazón dije, esto es lo que tengo que hacer ahorita, tal vez para crecer luego. Y aunque estas cosas, aunque, vayas, aunque te vayas a Irlanda, aunque yo me vaya a México, aunque cosas pasen por lo que hicimos, eh, van a haber momentos en donde van a ser difíciles, obviamente. Moverte y mudarte a otro país totalmente diferente es súper, súper difícil y yo lo sé muy personalmente porque yo lo viví, viví, lo viví en Estados Unidos, lo viví aquí en Corea y lo viví de nuevo cuando regresé a México después de cinco o seis años de estar viviendo aquí en Corea. Y es súper, súper difícil, es muy difícil adaptarte de nuevo a una cultura completamente nueva, diferentes idiomas, o sea, es bastante difícil y por eso te quiero felicitar, porque hiciste algo que no muchas personas lo pueden hacer, en serio, y no, porque, y no por no tener dinero, no, por, no es nada de eso, es literalmente el miedo que uno tiene. Para retarse y para hacer algo nuevo, especialmente mudarte a otro país, básicamente estás empezando una nueva vida, tienes que empezar a adaptarte primero, tienes que aprender un idioma nuevo, también tienes que empezar a hacer nuevos amigos, socializar de nuevo, como que tienes que empezar a hacer una nueva vida básicamente allá con una nueva casa y todo eso y es súper, súper, súper difícil. Y no te digo esto para que te sientas mal, pero van a haber momentos difíciles en tu vida estando allá en Irlanda. Pero espero que estés súper, súper feliz allá porque lo hiciste, lo lograste y ya empezaste una nueva vida. allá. estoy muy curiosa de cómo te va, pero te quiero decir que aunque tengas momentos difíciles, quiero que estés muy, muy orgullosa de lo que has hecho, hasta dónde has llegado. Porque cuando tengas momentos difíciles vas a decir, no, ¿sabes qué? Estoy aquí, o sea, estoy aquí ahorita en Irlanda y lo hice, así que pasa por esos momentos difíciles que te van a ayudar en cualquier otra cosa, son experiencias que te van a ayudar para eh, aprender a ser más fuerte y eso es lo que pasó conmigo cuando vine a Corea al principio, eh, pasé por momentos súper, súper difíciles. Pero al final dije, ¿sabes qué? Soy adulta, ya llegué a Corea, estoy, estoy, te, tengo tantos amigos aquí que me aman, este y estoy empezando una vida a esta edad, nueva aquí en Corea, con que estuve muy orgullosa de, estuve muy orgullosa yo en un momento. Y ahorita también lo estoy porque miren cuánto he crecido, miren cuánto he aprendido por todas esas experiencias malas o buenas que tuve viviendo aquí, empezando una nueva vida. Entonces, la verdad es que sí, te felicito de nuevo. Eh, <coughs> siento que una de las cosas que siempre, siempre nos prohíbe hacer o retarnos otra vez en nuevas cosas, pues, es literal, lo único que puedo pensar es el miedo. Entonces, si lo piensas, así hemos vivido todas nuestras vidas. Nunca nadie sabe sobre el futuro de su vida, pero aún así vivimos, ¿no? Desde el momento que nacimos no sabemos... ¿Quién va a ser nuestros papás? No sabemos dónde estoy cuando nacemos, pero lo vivimos. Y así viviéndolo y creciendo aprendemos, ¿no? Es interesante cómo cada día tomamos decisiones pequeñas y grandes. Por ejemplo, pequeñas de que, ah, hoy voy a grabar un episodio. Voy a tomar este agua cuando me despierto. Voy a ir al baño ahorita. ¿Qué voy a comer? Decisiones pequeñas y también decisiones muy grandes todos los días para cambiar el rumbo de nuestra vida pero cuando viene de decisiones así de gigantescas como mudarte a otro país nos da miedo pero también es importante pensar ¿por qué nos da tanto miedo este punto? pues tal vez porque puede cambiar la vida pero la verdad es que la vida siempre va a cambiar aún así aunque no estés dando esos, esos pasos tu vida, tú ahorita no sabes cómo va a ser tu futuro tampoco lo vas a saber si te vas a Irlanda pero si te vas a Irlanda si te vas a otro país y te, si te retas Ahí vas a poder ver lo que pasa. Y si no lo haces, vas a quedarte con el qué tal, qué tal si me fui, qué tal si hice esto y no lo hice. Entonces ahí viene donde la gente se arrepiente de cosas que no han hecho. Este, y sí, gracias otra vez por este mensaje, gracias Blanca por decirme que lo que yo te dije te ha ayudado eh, a crecer, tal vez a cambiar cómo piensas de cosas y yo aún vivo esta vida en donde es como para mí las decisiones que tomo, decisiones grandes, trato de trato de retarme más, porque soy muy joven y tengo tantos años enfrente de mí en mi vida para poder regresar a lo que yo sé. Entonces, me encanta saber lo que es nuevo, me encanta conocer cosas nuevas. Y por eso creo que les conté antes que es importante nada más hacerlo. Me encanta Nike, patrocínenme, pero el, el slogan de Nike que es Just Do It, nada más hazlo. Solo hazlo, deja de pensarlo, solo hazlo. Si realmente quieres hacerlo, hazlo, con que no sea cosas ilegales, chicos. Pero bueno, gracias Blanca, felicidades. Vamos a seguir con el segundo mensaje de... Hola G, me llamo José Ángel. Eh, ya te había mandado un mensajito o dos de, de voz, ya tiene mucho tiempo. Pero creo que en Instagram eh, los borra o ya no los reproduce. Pero bueno, eh, quiero que sepas que me encanta el podcast. Lo escucho todo... Todos los días, este bueno, cada vez que cuando subes uno, después de venir a trabajar, acostado en mi cama y es muy arrullador. La verdad es fantástico, es como un gran té estresante Bueno, eh, yo nada más te eh, hago una pregunta. Eh, eh, de casualidad, tú tienes la llamada marca mexicana, es decir, la aquella marquita que tenemos todos los mexicanos cuando nos vacunan de... ¿Del tétanos? Sí, ese circulito o cicatriz que tenemos en el brazo derecho. Ay, José Ángel, muchísimas gracias por tu mensaje de voz. Ay, me encantó que dijiste que es como un té, pero desestresante. Es una de las mejores cosas que he escuchado sobre mi podcast. Muchas gracias. Este, me preguntaste algo súper, súper random. Como que nunca me, lo, nunca me lo imaginé. Pero sí me preguntó si tenía esta, esta cosa. Que sé que es, pero por alguna razón yo no la tengo. Eh, me vacunaron y todo en México. Porque obviamente yo crecí desde los tres meses de nacer en México. Entonces yo me acuerdo que me vacunaban todo el tiempo allá en México. Eh, lo, que sí me, lo que sí me han dicho es que yo, desde que nací en Corea, eh, los primeros como meses de nacer, estuve en el hospital aquí en Corea porque tuve neumonía. Entonces me quedé en el hospital desde literal bebé. Este, y luego, a los tres meses, cuando fui a México, según yo me estaban vacunando de cosas, pero no tengo ninguna marca en mi brazo. O sea, según yo sí me han vacunado, pero por alguna razón no lo tengo. Entonces... No sé, no sé qué decirte, chico. Este, Le voy a preguntar a mi mamá sobre esto porque no estoy muy segura. Según yo sí me vacunaron de todo. ¿Quién sabe? Pero gracias, gracias por tu mensaje de voz. Para el siguiente no va a ser un mensaje de voz. Me mandó un mensaje escrito. Y como les dije en el primer episodio, antes solo quería escucharlos, solo quería poner mensajes de voz aquí. Pero me di cuenta de que muchas personas les da pena eh, hablar en el micrófono Y como es, Que les salga la voz Y lo entiendo Entiendo que hay muchas personas Que odian escuchar su voz Y les da pena Entonces les dije Que me podían mandar Mensajes escritos Entonces les voy a leer Este mensaje Que me mandó Belén Dice Hola G Es bien raro este tema Pero me robaron Hace unos días Por mi casa en Perú Uy Aún sigo asustada No quiero salir sola Y cada que veo motos Me dan ataques de ansiedad Ay no No y llegando al punto de querer irme del país, porque con esto perdí la fe en que mi país mejore. Ay, G, no sé cómo decirle a mi papá, pero me quiero ir al extranjero. Pero a donde sea, porque acá ya no me siento segura y ni él ni yo sentimos que tendré oportunidades. Ay, no. Ay. Primero que nada, perdón que eso te haya pasado, y te entiendo yo muy, muy bien cómo esas experiencias pueden cambiar tu vida. Es algo muy traumático. Yo también el otro día fui a terapia para hablar de mi ansiedad. Eh, y me había dado cuenta que mucho de mi ansiedad vino desde chiquita. Eh, porque como yo crecí en México, eh, viendo y escuchando y teniendo experiencias así, obviamente puede afectar a cualquier persona mentalmente. Eh, y no estoy diciendo que solo porque crecí en México Tengo problemas de ansiedad, no Aquí en Corea también hay cosas que causan eso Pero estoy diciendo que muchas de las cosas Desde chiquita que ves, escuchas Y tienes experiencias así traumáticas Puede afectarte La verdad, yo no sé cuántos años tienes Porque ay, Creo que dependerá bastante de tu edad eh, Para poder mudarte a otro país Ahorita... Empezamos a hablar de que, ay, sí, si te quieres mudarte a otro país, tú hazlo. Pero también es importante ver cuántos años tienes, no sé cuántos años tienes tú. Es, pero en vez de solo hablar con tus padres sobre nada más querer irte y nada más decirle ya sabes que yo no me quiero quedar aquí, creo que deberías de hablarles bien sobre el susto y la ansiedad que tienes primero, creo que antes de hacer cualquier otra cosa así tan extrema de que mudarte a otro país, creo que primero es solucionar tu problema de tu ansiedad, eh, qué es lo que podemos hacer ahorita en tu situación para mejorar tu ansiedad, tus ataques de ansiedad, el susto que traes, que es al final del día, es trauma. Este, es importante primero que tus padres, la verdad, sepan cómo estás eh, y, por qué, y por qué estás así, ¿no? Ya sabiendo la causa, tal vez van a pensar en otros métodos para poder ayudarte, para poder hacerte sentirte más segura, porque no solo mudarte a otro país es la solución para sentirte segura, eh, porque a mí me pasó lo mismo, lo que pasa es que con la ansiedad así mudarte a otro país no, no es una solución, es más como un escape, eh, mudarte a otro país así nada más puede que te lleguen otros problemas aún más grandes que la ansiedad, como a mí me pasó. Y la verdad es muy triste porque sé cómo te puedes sentir sobre tu país. Y la verdad tengo bastantes amigos en Latinoamérica que me dicen, sí, sabes que como que tengo, ya perdí mucha fe en mi país por por tal tal tal cosas que les han pasado o cosas del gobierno, cosas así que luego pasan. Pero te digo que en todos los países siento que hay problemas muy grandes y mucha trauma. Eh, pero es primero tratar de resolverlo bien para que mejores tu, tu salud mental. Creo que tu salud mental sería lo más importante antes de decidir en algo tan grande otra vez. Eh, la verdad, tal vez ya no quieras estar ahí por todo lo que te pasó. Y en serio te entiendo, yo también lo he sufrido y es muy triste la verdad y muy feo porque lo último que quieres sentir es eso a tu propio país o sea yo le tengo tanto tanto tanto amor a México tanto amor a Corea a mis dos países pero hay cosas de los dos países que digo ay ah, no o sea no no no no no y hay hay veces en donde ...veo cosas en las noticias o experiencias de gente o mías o de mi, de mi familia... ...donde como que pierdo mucho esa fe, como dijiste... ...o mmm, no pierdo el amor, pero pierdo como un poquitito de como esperanza... ...pero digo, no, porque esto es mi país... ...es muy triste uno pensar así sobre su propio país... ...pero te digo de mi propia experiencia... Después de haber trabajado por la ansiedad Por tu trauma y he mejorado Yo regresé a México Y vi al país al que amo Y al que yo siempre amé Y que tanto extrañé Como mi hogar De nuevo eh, Fue una experiencia Loca, pero fue una experiencia Que no que no hace el país Tan feo, o sea Tienes en tu mente todas estas experiencias malas En tu cabeza Que hacen el país horrible Que tú sientes ahorita por tu país Perú Pero luego Cuando trabajas en tu trauma Trabajas en tu ansiedad Y su, tu susto Y regresas otra vez a Perú Y vives tu vida Vas a extrañarlo eh, Como yo lo extraño Yo extraño muchísimo a México Hay cosas que no cambiarían Nada, nada del mundo De, de mi México eh, Porque al final del día Es el país en donde yo crecí es mi hogar, mi primer hogar. Ahorita estoy en mi segundo hogar, pero yo estoy en mi primer hogar. Yo siempre les digo que yo me mudé aquí en Corea y sigo viviendo aquí en Corea. Pues parte porque mi familia está aquí y quiero estar con mi familia, pero también parte porque por la seguridad de México y que no quiero vivir allá pensando en esas cosas. Y la verdad es muy cierto, pero eso no significa que no amo mi país, ¿sabes? Entonces yo respeto mucho tu opinión y tu... Decisión si te quieres mudarte a otro país porque yo entiendo cómo es esa trauma hasta mis, mi mamá se regresó a Corea por esa experiencia donde la asaltaron con mi hermana y mi papá eh, y cada quien toma esas experiencias diferentes o sea, por ejemplo, mi papá, mi hermana y mi mamá las, los asaltaron mi mamá y mi hermana tuvieron trauma por eso por mucho, mucho tiempo cada vez que pasaban carros al, al lado, alguna persona al lado de su coche moto, como dijiste, o sonidos se asustan y como que no saben qué hacer y también tuvieron ataques de ansiedad mientras mi papá, por ejemplo como que mm, se lo pasó mejor que ellas este, entonces cada persona tiene diferentes métodos de procesar trauma y, y, y yo siento que si ahorita nada más te vas a otro país y les dices a tus papás va, ah, yo me quiero ir, bye, va a ser más como un escape y al final del día vas a tener que aún trabajar en tu ansiedad, así que creo que deberías contarles bien a tus padres cómo te sientes realmente con tu susto, tu ansiedad, tu miedo y de ahí ver qué puedes hacer para que no te sientas así, aún estando con ellos en tu país. Eh, yo estoy segura que tus papás, si viven allá, eh, no sé cómo son tus papás, no sé cuál es su situación, pero van a querer estar contigo y tal vez, la verdad, mudar, mudarse a otro país es tan difícil que puede causar más problemas porque tienen que buscar más trabajo, diferentes cosas, idiomas, este, entonces creo que eso es lo primero, trabajar en ti misma, en tu salud mental y si aún así no quieres vivir ahí y quieres mudarte, pues ahora sí tienes que decirles, eh, pero otra vez no sé cuántos años tienes No sé en cuál es tu situación En la que estás La verdad, ay no sé es, Esto me pone muy triste eh, me, me pone muy triste Porque Como yo estoy viviendo en Corea Corea y México son dos países Muy, pero muy diferentes Siento que son como completamente diferentes En el sentido de esto de la seguridad Entonces eh, me pone triste cuando el mundo solo habla de eso sobre Latinoamérica eh, me pone triste cuando todo el mundo tiene una imagen de cómo es México, de cómo es Latinoamérica, de que es muy peligroso y que da mucho miedo vivir ahí y lo escucho obviamente lo escucho todo el tiempo porque siempre me dicen eh, cuando les digo que soy de México me dicen, ay chi este, no te da miedo y yo no chicos cada país tiene su, su cosa, ¿no? Eh, y sí, no voy a mentir, es más peligroso que Corea. Hay muchas más cosas que tenemos que tener, tomar en cuenta cuando estamos caminando en las calles, en el coche, eh, lo que sea, sobre la seguridad allá. Pero también hay otras cosas increíbles que no hay en Corea. Eh, el país en sí, las personas, la comida, eh, literal, la, el país, el mar allá... Es tan, tan hermoso y hay tantos lugares que siento que el mundo aún no sabe sobre esos países en Latinoamérica porque solo se concentran en lo peor, que me pone muy triste, me pone muy triste porque... Pues es mi país también, o sea, yo tengo tanto orgullo sobre quién soy y sobre no, de dónde vin, vengo, y por eso hago mi canal en español, porque no hay, no hay muchas coreanas o no hay muchas asiáticas que hablan español, que tienen México, o tienen ese país como en su corazón, como yo lo tengo. Pero es cierto, hay cosas que pues no nos gusta, eh, y es muy triste, es muy triste pero creo que eso es la realidad, hay otro, obviamente hay cosas de, sobre Corea que digo, oh, qué odio, eh, pero también como Corea es mi segundo país, es mi segundo hogar, es mi país en donde yo nací, mis papás nacieron, aprendo a, a amarlo más. Eh, y es muy complicado, pero la verdad es que sí es triste y perdón que tuviste que ir por esa experiencia, sé que, sé cómo puede afectar a alguien con mucho trauma, con el susto especialmente si fue tu primera vez y lo único que te puedo decir es que yo quiero que trabajes en tu salud mental en tu ansiedad especialmente si estás teniendo ataques de ansiedad necesitas trabajar en, en ello y algún día uno de estos días vas a Llegar a un punto en donde te vas a sentir muy segura. Y bueno chicos, esos fueron los, esos fueron tres mensajes que vamos a escuchar hoy. Siento que acabé el podcast muy negativamente. Pero también eh, es por eso que estamos haciendo este podcast. Para poder hablar de cosas reales, de exper experiencias reales. Que cosas que nos pasan en la vida. Con que sea algo bonito, negativo, positivo... Eh, porque en la vida van a pasar Cosas feas también Y poder aprender a, Pues sobre ¿Cómo se dice? Sobrellevarlo eh, Y poder como Aprender de eso Siempre es lo más importante Así que voy a acabar el episodio aquí Los quiero mucho, mucho, mucho Los veo en mi siguiente video En este canal, mi siguiente episodio Y Otro nuevo video en mi nuevo canal tuoni. ¡Los quiero mucho, mucho, mucho! ¡Adiós!